Bueno, ¿en qué se basa esto? Esto se basa completamente en, en intervalos de, de tercera, ¿vale? En Sol Salvo un momento en el que vamos a estar en, en Do Brevemente Vamos a meter un par de, de intervalos de, de Do Pero todo el rato es Sol Los intervalos estos de Sol son Vamos, probablemente ya os acordaréis ¿Vale? Aire Estoy haciendo es pellizcando la primera, la segunda y la quinta. Primero son la primera segunda al aire, luego primera, segunda en el segundo y el primero, cuarto, tercero, quinto, quinto, séptimo, séptimo, nueve, ocho, diez, diez, doce, doce. doce. Y luego ya Entonces sería 14, 12, el siguiente sería eh, 16, 15. Vale, hay una lección que que os voy a poner el link para que lo veáis y lo que voy a estar es todo el rato es eh, poniendo intervalos, estos intervalos y eh, dándole también a la quinta en algún momento meto, cuando hay alguna pequeña pausa digamos meto un forward roll pero vamos, nada, nada difícil bueno. bueno, lo que eh, nos basamos, como ya hemos comentado, es todo en, en intervalos y vamos a hacer vamos a empezar 5-3 y 5-3, eh, 5 cinco, cinco en la primera 3 en la segunda Y metiendo la quinta de, de relleno Nos vamos a Re 7-7 siete, siete. Ahora bueno, estamos en Sol ¿vale? 9-8 Y hacemos 8-9 Perdón, 8-9, 9-8, 10-10, 9-8 Aquí hacemos un roll, un forward. Ahora vamos a repetir. Ahora vamos a empezar en re. Re sería 7-7. Y vamos a seguir poniendo intervalos dentro de, de sol. Este ya lo hemos puesto antes, 7, 7, 9, 8, 10, 10. Ahora vamos a meter 12, 12. ¿Vale? Ahora vamos a meter 14, 13. ¿Vale? Y rematamos en Re otra vez. Repito esta parte... Aquí metemos otro rolito, puede ser forward o backward, como mejor nos guste, ¿vale? Repito. ¿Vale? De manera que estas dos partes serían... ya es donde iríamos a, a la parte vamos a decir complicada que no es que sea complicada simplemente que hay que tener cuidado y no dejarnos llevar por la inercia vale pero no es realmente no tiene ninguna complicación porque seguimos haciendo exactamente lo mismo bueno vamos al lío bueno pues nos vamos a la, a la última parte y en esta última parte hay una pequeña variación o dos pequeñas variaciones que son complicadillas, no porque lo sea, que no está tirado totalmente, sino porque lo normal es que vayamos con inercia, ¿vale? Y se nos olvide que hay, que hay que cambiar ahí un par de cositas, ¿vale? Por lo menos a mí me pasa, me voy con la inercia. Entonces, estamos aquí. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ahora aquí es donde viene la primera variación. Vamos a meter como si fuera un acorde fa, ¿vale? Pero solamente vamos a poner estas dos notas del acorde fa. Sería eh, 15-13. Ahora volvemos al 13... Perdón, al sí-13-14, o 14-13, mejor dicho. Y metemos aquí un do. Es decir, es como si estuviera poniendo el... Iba a decir, estuviera pusiendo, pero poniéndose dice. Pusiendo el, el acorde 2, pero solamente estas dos notas, ¿vale? Como veis, no lo pongo así, sino que lo pongo así. No lo pongo con el meñique, que sería lo habitual, sino... Porque esto me facilita el, los cambios de, de, de intervalo. Entonces, para no perdernos... Y vuelvo a repetir. Esto ya lo hemos visto. Esto es 14-13. Esto es exactamente igual. Y ahora ya para rematar, algo que no viene aquí en la tabulatura, porque como es una versión gratuita, me quedo... Solamente puedo editar o guardar hasta el compás 16, ¿vale? Pero bueno, no hace falta porque es muy exactamente igual que lo anterior. Es sería el remate perdón ahora y ahora <coughs> lo que he hecho ha sido 7, 5, 5 7, 7 y ahora 5, 3 Perdón, vaya todo más tonta. Empezamos entonces, lo hacemos completo. es muy, muy sencillito y, y muy efectivo, Era con Dios y la vida